Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Ignea con Ercedu, Mermites. A ver qué será esto, amigos. Mara, no puedes hacer eso. Ese es cambio de voz. De una voz potente, peligrosa, a voz angelical, este Yo en duro en duro no puede ser esas transiciones vocales parecen dos personas distintas me encanta esos gritos así acá tiene que mover toda la cabeza Que bien, qué bien! ¡No puede ser esa boca, tío! ¡Oh, muy bueno, esto muy bueno boludo muy no, bueno no, no las hagan enojar nunca gente qué locura, qué locura. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Inesperado eh, todo ese cambio vocal, ¿no? Empezando así bien fuerte, después con un estribillo más, con una voz angelical, literal. Te están hablando de su propia voz, de la voz normal, aguda, ¿no? Como que decís, wow, qué lindo. Después se viene la voz así. Una locura, una locura realmente Y bueno, también hablando en serio Eso habla también el talento vocal que tienen estas dos chicas Y muy bueno, muy bueno gente No tengo nada más que decir Se disfrutó mucho esta canción eh, Estoy seguro que el chat habrá quedado loco Ya quiero ver qué, qué dijeron Porque no, obviamente no puedo leer Mientras estoy viendo la pantalla, ¿no? Pero de por sí, excelente gente. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden suscribirse. Darle al like si les gustó. Y más temas de, de ella. A ver qué, qué más me espera. ¿eh? Una locura realmente. Nos vemos en la próxima reacción, amigos. Chao, chao.